Roger, su careta. <risa> ¿Qué, ¿A qué enfoque es lo ocurrido? por una de carnaval. <risa> ¿De dónde la viste hoy? Lo que digas. <risa> cumple su careta, que estamos en carnaval. de carnaval. <risa> Adelante, mi hijo. Roger Edé con eh, contrademanda por difamación. El cantante Roger Edé contrademandó a su representante artístico en Estados Unidos, Máximo Andújar Mañón, conocido como Andújar Music. Por difamación, ...por difamación e injuria. De acuerdo al documento legal, un contrato de trabajo había sido aprobado. No obstante, a su proceso para el visado americano no ha sido concluido... ...por el representante legal de Adeline Ramírez Oviedo, nombre, del, nombre real del artista. Jacqueline Jiménez, abogada del autodenominado líder del movimiento Paralelo... ...calificó de nulo el acto que no tiene el más mínimo nivel de valoración legal tanto en la forma como en el fondo. Explicó que su oficina le notificó a la empresa de Máximo Andújar para que no aleguen ignorancia que su cliente no tiene ningún compromiso con el empresario residente en la Unión Americana. Contrademanda roche eh. vamos, recordemos que por ahí. vamos a escuchar video. Okay. un acto totalmente nulo y un acto que no... Ahí podemos escuchar a la abogada Jacqueline Jiménez, donde ella está diciendo pues que Máximo Anduja no tiene nada que ver con Roche y con esto que está pasando, que en el papel pues dice que tiene un compromiso con ellos. Entonces ahí están claramente, ya como dice, sacó todo bien desglosado de lo que está pasando en este caso. Claro, Roche Redes de una vez buscó su abogada. Porque... Yeah. Eh, sí. entonces bien. entonces sí, bueno, de Amazonas, yo no entiendo, soy entonces Anduja Music se inventó eso es un empresario ¿Eh? entonces Anduja Jorge que es uno de los de los empresarios artísticos que ha logrado que esos artistas de género urbano pisen en Estados Unidos se está inventando eso y Europa No, porque supuestamente <risa> supuestamente lo que la abogada quiere aclarar es que Roche Él no tiene ningún contrato con Roche RD, No tiene ningún contrato que le, que le, que al, que él pueda alegar que Roche no puede hacer otra cosa o sea, que en su abogado. carrera. Ella decir que Parece su... que eso de vos, pero se lo está diciendo ella la abogada, porque ella estudió documentos. Si yo estudié no documentos, un, un dice no, no. Bueno, pero ahí está eso, está, eso está en juicio ahí. eso parece que hay un malentendido ahí de, hay un mal eso sí hay sí, un, un malentendido, malentendido. yo, yo creo, creo que Andújar quizás se equivocó con algo sí, y quizás yo, yo no investigó, pero no encontrado le, con, si le conviene a, a Rochi tanto ¿por qué que ese muchacho baila tanto merengue Y eso Todavía no les han dado la visa, ¿verdad? Entonces, lo, lo estaban ayudando. No, en la El doctor Nathra lo estaba ayudando en la visa. Ule, un abogado. Ahí lo están ayudando. Más. Entonces, también un mal agradecido. Ay. <risa> <risa> oh. <risa> un, un pasto que se es verdad lo que dice men, es verdad. Tú crees que Rochi Tú crees que este año, de a salir este año. Chacho, como le no, eso no creo, va a caer que no tiene que, <risa> <risa> Una gira <risa> <con> <risa> como que va. le una pela. ¿A a ella, se va no a quedar aquí no, porque yo le Ah, yo lo yo lo era un disparatoso antes, así, hablaba mucha cava, pero con los huevos que se pone, se aprende. Yo creo que un, cuando él llegue a 80 años va a aprender ya de... A los 80. Eh. ¿Sí? Si, si llega, llega a los 80. 80. Decir, por ejemplo, si yo me pego tanto en la, en la comunicación como en el dembow, yo tengo que andar con gente... Que sepan de eso. Pues que, que, se... que sepan de negocio. Mientras estemos en, en, en, o sea, en cosas somos. laborales. Llegaré en momentos libres. Tú ves que con mi gente. Un rato. Entonces, eh, un, un hombre con cicote y eh, eh, eh, moreno que anda con él. Guarda. <risa> con <risa> un cigarrillo metido. Eh, eh. Y con, Qué susto, y con la compañía siempre de honguito, Wah, <risa> de Entonces, el honguito de su Guach. ¿Qué futuro hay onguito, ahí? Honguito, ¿eh? honguito. El Robin, el, el, el papel, el hace el papel o sea, de Robin. Eso le llega una oportunidad que, eh, que se le habían dado a cualquiera. ¿Mm? Está ahí con Osuni, míralo ahora de segundero. Ya ni se menciona. Honguito está como si fuera un guay de paida. Él ni se menciona. Ya tú lo ves ahí. No, ni va a hacer una fiesta nunca. Porque yo lo único que hace es coger boche. boche. No, y boche le dan.